Un nuevo medio puede considerarse a todo aquel medio que se sale de, lo, de los medios de comunicación habituales, por ejemplo, la radio, la prensa y la televisión. Son una nueva forma de comunicar. A día de hoy todos somos pequeños periodistas en los que comunicamos nuestra realidad, eh, no solo desde nuestro punto de vista, sino también en nuestro ámbito local. Nuestra opinión ahora sí que tiene voz, y antes solo unos poquitos podían comunicarse y, y ser los líderes de, de opinión y tendencias. Pues por ejemplo yo utilizo mucho las listas de Twitter, eh, luego también a través de los, de los conocidos como podcast, son aquellas publicaciones que uno puede dejar colgadas en la radio independientemente de, de si trabaja o, o colabora en una frecuencia y luego también, por ejemplo, algo que, que me resulta muy útil son las, las listas de correo. Uno puede filtrar las noticias que desea recibir y, y puede discriminar un poco también la información, lo que hace que uno ahorre bastante tiempo.